Bien, gracias, amado Yerjan y amables televidentes. Quiero tratar algún tema municipal por la importancia que reviste para la sociedad y para la ciudad el planeamiento urbano. La ley que crea el planeamiento urbano eh, data de 1962, si mal no recuerdo. La 675, con sus modificaciones 62-32 eh, y demás, que a la vez establece que en los ayuntamientos del municipio cabecera existirá un departamento de planeamiento urbano. Si ustedes se fijan, la configuración jurídica del ayuntamiento, creada incluso en la primera constitución y concebida por Duarte, y que aún no se le da el carácter del cuarto poder, se ha utilizado eh, de forma eh, incorrecta, que cuarto poder es el cuarto poder de la información o de la prensa. Pero es para significar que tiene ese valor constitucional, el derecho a ser informado y el derecho de informar y de opinión. Pero en realidad... Jurídicamente, para mí, y, y así lo establece la Constitución y lo reconoce, vamos a un cafecito, muchas gracias, y lo reconoce en su artículo 199, donde el régimen municipal está concretado en la Constitución Dominicana y así va describiendo la Constitución como está definido jurídicamente el territorio de la República Dominicana. Cuando hablamos de regiones que están compuestas por provincias, las provincias están compuestas por municipios, los municipios están compuestos por distritos y los distritos por secciones y parajes. Estas unidades administrativas del Estado Nacional, para mí, debe ser considerado el cuarto poder, puesto que nosotros poseemos ley de, de definir, la relación del ciudadano con el ayuntamiento y del ayuntamiento con el ciudadano. En esa relación jurídica planteada de mi forma, por mi ejercicio jurídico y por mi experiencia municipal, la he propuesto de esta manera. Entonces, hablemos de una unidad que corresponde en el municipio al ayuntamiento y el cual tiene la responsabilidad de la planificación urbana. Conjuntamente con el Consejo de Regidores, que es la parte normativa, el ayuntamiento entonces cumple sus fines. Lo hace norma, lo hace ley para el territorio del municipio. Y tenemos reglamentos que son los que complementan el ejercicio de ese departamento de planeamiento urbano y la sociedad en su interés de desarrollar, en este caso, construcciones. Algo tengo que criticar que tradicionalmente el que está construyendo el ingeniero trata y burla en su gran mayoría las observaciones técnicas que pudiera hacerle el planeamiento urbano porque limita el diseño estructural en principio. Y se tiene baja comprensión del respeto que debe de tenerse porque cuando se otorga la autorización de uso de suelo a través del Consejo, que es el único órgano según la Constitución, autoridad con autoridad para establecer el uso de suelo en el territorio municipal, entonces, después que se tiene ese uso de suelo, se debe dar paso al permiso de construcción previo, evaluación técnica del planeamiento urbano. Usted me preguntará, ¿se hace así? Se, aparentemente se hace así, pero no se hace. Y, debe, y yo mismo he puesto como interés un tema en mi maestría de constitucional, y es la de evaluar las decisiones del Consejo de Regidores y su cumplimiento constitucional. ¿Por qué? Porque todos los consejos, aparte de la Ley 176-07 que lo instituye, entonces debe de sujetarse a la Constitución, a las leyes y a su propia norma. Y dentro del ejercicio de un, del consejo, todos los consejos están reglados, su ejercicio, su poder de decisión, por la ley 107. Se lo decía cuando fui regidor a los colegas, se lo digo a los que están hoy, para que haga, haga uso de un ejercicio legal y constitucionalmente correcto. Ahora, ¿dónde quiero llegar? Le he hecho el panorama jurídico, la capacidad de decisión, la legalidad de esas decisiones y el cumplimiento de las reglas del planeamiento urbano en el municipio. Tengo información, y lo he visto, que en la calle Ingeniero Guzmán Abreu con Sánchez, se está edificando un edificio de cuatro pisos, cuyo solar no le permitiría advergar allí los vehículos necesarios para la cantidad de, de, de, de apartamentos que tendrá. ¿Qué trae consigo esto? Congestionamiento de una calle estrecha donde tiene que compartir con las viviendas que están ahí ya, que tiene que compartir con el tránsito de la ciudad, tiene que compartir con el comercio circundante, de ese territorio, y esos son de los aspectos que en este ayuntamiento por año hemos tenido problemas para definir dónde se puede construir un edificio de, cierta, de ciertas eh, especificaciones y cuándo no. Y a propósito ahí me escribe un amigo tuyo de vía privada, que a propósito de que se está hablando del planeamiento urbano, que a planeamiento urbano que aproveche y que traten de resolver una situación que hay frente a la UAS con un hoyo que fue el que provocó el accidente donde... Eh, casi mueren. Casi mueren varias personas. Pero perdieron total el vehículo. Así es. Fue muy aparatoso. Digamos Definitivamente, porque ese otro tema... Se prestaría para una demanda contra sí, el ayuntamiento. en responsabilidad civil, sí. Y daños y perjuicios, ciertamente. Oye, sí colombia atención a esa vaina. Colombia sí, tiene bastante claro, jurisprudencia. Claro, sobre el tema. Sobre el tema. No, y Estados Unidos también, ni se diga. En Estados Unidos hay mucha jurisprudencia. Bastante. Sobre... Claro, el sistema norteamericano no se ajusta mucho al nuestro por el asunto del precedente, pero indudablemente que, que eso puede constituir un, un, una, una acción. Sí, ¿no? una acción de daño y perjuicio Exacto. Y uso de tomar la vía, en, en el uso de la vía pública. Exactamente. Entonces, eso conlleva que el planeamiento urbano y el Consejo tengan estricto cumplimiento <risa> llegó estricto cumplimiento sí sí. Ah, no, sí estricto cumplimiento con las normas y las reglas y decirle al com y decirle al, al constructor decirle al constructor que aunque usted tiene la capacidad de proveer de empleo, de desarrollo urbanístico y demás. Caramba, sean respetuosos. Sean respetuosos de la norma. Tengo, sean respetuosos de la norma. No sé si es de, de este tema. Lindo. Buen día. Sí. No. Pensé que era. No, no, pero Giovanni, pero esto me no, no, que cerrarlo. No, no. no pensé, que era algo de, pensé que era algo del tema, que me estaban, querían decir algo, porque estoy hablando del planeamiento urbano. Eh, eh. Estaba con nosotros doctor. <risa> de va a pasar, con, el con esta parte, <risa> quiero decirle que el planeamiento urbano debe fungir como el vigilante principal de la planificación del municipio en infraestructura, porque también hay una cosa. Si bien es cierto que hacen lo que le da la gana a los ingenieros y los constructores porque aprovechan el pedacito de terreno que tienen y quieren hacer ahí un edificio como lo de Donald Trump. Si no da, si usted no tiene con qué ponerle los parqueos correctos a, la, a esa construcción, por favor, venda ese solar o haga una edificación propia para ese lugar porque su tamaño no le proporciona los parqueos que corresponde. Y yo le digo una cosa, aunque hay mucha necesidad de habitación, de, de vivienda, y usted tiene un vehículo, no alquile, por más necesidad que tenga, locales sin parqueo. Y vamos a empezar a ponerle la, la regla y el cacaver al gato. Nosotros tenemos que empezar a tenerle respeto a la norma por el bien y desarrollo de nuestro propio pueblo porque lo que estamos es trayendo problemas y congestionando el parqueo público, congestionando la vía pública y no, y no tenemos control. El ayuntamiento, Planeamiento Urbano, está llamado y lo estoy diciendo para que el alcalde, quien es el director, el, el que dirige, ponga atención a las normas de Planeamiento Urbano, garantice que su departamento cumpla con con los requerimientos, que cuando lleguen esos proyectos a la sala lleguen con los con los con con las especificaciones, porque para eso es que están en Planeamiento Urbano, para orientar y especificar técnicamente cuáles son las condiciones que pueden valer para hacer una construcción en el municipio. Bien. Quería referirme muchas... a este tema y lo continuaré Bien. en lo adelante. Muchas, no, gracias. muchas gracias. gracias Francis por...